Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Regresamos a la Reserva Española de Cuatro Colinas para cazar al corzo. Los hemos buscado en sus abrevaderos entre las 14.30 horas y las 17 horas. Hemos abatido gran número de animales, entre ellos un diamante nivel 3. Y sin más preámbulo, comenzamos. ¡Comenzamos! En la jornada de hoy vamos a buscar al corzo en sus abrevaderos. Vamos a mirar, mira, ahí tenemos uno, un nivel 2. Está cerquita de, del agua. Cogemos el 243. Avanzamos agachaditos un poquito. A ver si podemos tener mejor ángulo. A perrete lo tenemos inactivo porque si no se nos va a poner delante. Ahí lo tenemos. Apuntamos y disparamos. Y ese animal está vivo. Ya vemos cómo se le cae la, la vida Vamos a hacer parte que lo busque Venga parrote, búscamelo Como os decía, lo mismo que hemos hecho con, con el ciervo rojo o con los íbices Hoy nos vamos a dedicar a buscar los, los corzos en sus abrevaderos Escuchamos una llamada de, de hembra El horario de los abrevaderos del corzo es desde las 14.30 hasta las 17. Nos iremos moviendo por todas las masas de agua hasta encontrarlos. Bueno, los que no voy a visitar va a ser los de la ascensión del peregrino, que ahí no, no suele haber no suele haber un corzos, así que vamos a recoger nuestra primera pieza de hoy. Seguimos avanzando despacito, no quiero hacer ruido, ya vemos aquí el impacto de sangre, madre mía que sangrado más bonito. Y ahora sí vamos a pegarnos una, una carrerita y vamos a coger a nuestro primer corzo ya el perrete está ahí ya vemos el el contorno vaya pues sí que ha corrido el animalito sigue perrete corriendo vamos a ver no, sí, ahora ahora ya sí vemos el, el contorno, pues sí que que, le, que ha pegado a carrer hemos pillado el pulmón nada más escuchamos ahí otra llamada de advertencia de una hembra y vamos a ver la puntuación que tiene: una plata 54,70. Si efectivamente solamente tenemos hemos un pulmón, por eso ha podido correr más. Si lo hubiéramos hecho el doble pulmón, habría caído prácticamente fulminado. Voy a poner el mapa para que veáis dónde, dónde ha sido. Visto de las masas de agua, pues voy a ir visitándolas casi todas. A ver qué, qué encontramos. Venga, nos vamos a ir a otro sitio y a continuar con la caza del del corzo enfrente tenemos otro abrevadero, nos hemos desplazado vamos a ver mira ahí tenemos una hembra a ver si hubiera algún macho voy a coger el, el reclamo llamamos al con el reclamo a ver si nos contestan no escuchamos nada así que vamos a, a mirar el reclamo esto funciona, no, no muy fiable, pero suele funcionar, vemos hay movimiento. Mira, ahí viene un machejo, un nivel 2. Viene para nosotros, así que cogemos el 2.43 y disparamos. Le hemos aceptado y ahí tenemos a la hembra. No suelo disparar a las hembras, pero en esta vez quiero quiero famear todo y respanear para ver si podemos conseguir algún animal en condiciones, un buen oro o un buen diamante. Bueno, lo primero que tenemos es una hembra, no va a dar cero puntos, eso no, no hay ningún problema. Y ahora vamos a, a recoger al macho que hemos atraído con el, con el reclamo. Estamos en, en la zona sureste del todo del mapa y vamos a, a ir subiendo por el río. Tenemos otra plata, 51,60. Y ahora os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido. Hemos ido desde el puesto, andando, y vamos a ir a subir hacia el norte. Tengo aquí puesto un trípode, voy a ver, mira, ahí vemos un, una parejita de puestos andando, vamos a llamarlo con el reclamo para que se dé la vuelta. Cogemos el 243, se nos ha dado la vuelta y disparamos. Vamos a dejar a la hembra tranquilita, voy a mirar hacia el otro lado por si hubiera algún otro que hubiera salido corriendo, pero no. ...no vemos nada... ...así que vamos a bajar de nuestro trípode... ...la orilla está muy larga... ...y no y no podemos ver... ...bajamos el trípode... ...y vamos a, a recoger nuestro animal... ...el aparrete... ...buscámoslo... ...ya mandamos al parrete que lo busque... ...ahí delante tengo... ...otro trípode puesto... ...puesto que... ...esta zona también es muy buena zona para... ...para el ciervo... ...tienen abrevaderos por esta zona... Así que ya vemos ahí el contorno del, De nuestro corzo Nivel 2 Vemos ahí el sangrado Impacto en órgano vital Y a ver la, la puntuación que nos que nos arroja Tenemos otra plata 53,20 Y os voy a poner el mapa Aquí en el lago Javier Para que veáis dónde dónde ha sido batidos Esta zona me gusta mucho Porque podemos encontrar casi todos los animales Que hay en el mapa Ahí enfrente vemos movimiento, tenemos otro nivel 2, este tiene una, una buena puntuación, así que cogemos nuestro rifle, apuntamos y disparamos. Le hemos impactado, ya vemos cómo ha caído el animal, y vamos a, a recogerlo. Voy a seguir mirando, estoy justamente al ladito de la tienda, he salido de la tienda de campaña, mira ahí tenemos otro, una hembra, otra hembra... A ver si miramos algún macho. Y ahí tenemos un macho. Y allí tenemos otros Dos niveles dos. Así que vamos a recoger primero a uno. Y luego vamos a intentar hacer el hacer Como os decía, aquí el lago Javier es una de las mejores zonas. Tanto para encontrar el ciervo. El, el corzo, el jabalí. Y el ibice, en este caso aquí el, el ibice que tenemos es el, el ibice de ronda. Pero es una de las mejores zonas de las que más me gustan de, de este mapa. Ya vemos ahí como tenemos resaltado el abrevadero. Vamos con nuestro GPS, hemos mandado a TRT que lo busque. No quiere ir corriendo ahora porque quiere intentar hacer el lance a, a los otros animales. Que hemos visto ayer los dos machos. Así que a ver la puntuación que que nos arroja este animal vamos a ver tenemos un oro 72 con 10 un animal muy bonito y ahora vamos a intentar localizar los otros que tenemos allí ahí está la hembra, otra hembra y ahí tenemos un macho y otro macho voy a ver si puedo hacer el, el lance a los dos machos Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a seguir mirando por subir algún otro por aquí. Visto los lo que tenemos de los distintos animales? Os recomiendo que visitéis esta zona porque esta zona es magnífica. Vamos a ver, allí lo tenemos. Pues bueno, nos vamos a acercar a la orilla. Nos vamos a tumbar porque es una, una distancia larga. Calibramos a 300 metros marcamos los dos animales y vamos a ver disparamos uno Venga. uno, ese hemos fallado disparamos el otro, ese animal está muerto y hemos fallado y hemos fallado ese y no tengo más munición. es una lástima, debería haber, haber recargado antes pero ya, ya esos animales se han, se han ido así que voy a ver si puedo hacer otro lance es una hembra, otra hembra A ver si vemos alguno, no vemos nada Mira, ahí vemos una hembra Y otra hembra por allí Pues nada, voy a intentar, visto, se me ha ido el tiro alto Sí, a esa hembra sí, sí le he dado No suelo tirar a las hembras, pero bueno Ha sido un poquito para sacarme la espinita de, de los tiros que he fallado Así que vamos a por ello ya estamos llegando, vemos ahí el abrevadero y el animal abatido. Vamos a ver la puntuación que tiene. Un oro, 72,50, un impacto en el corazón. Y ahora vamos a, a buscar a la hembra, que no nos va a dar nada, pero bueno. Le hemos disparado simplemente por, por el gustillo de, de hacer buenos lances. Pero sabemos que no, que no nos va a dar nada. Ya va a parrete. Sale corriendo, ya lo que el resto de la hembra... ...vamos a ver... ...vemos aquí nada... un muy bajo... ...de todas maneras no, no nos va a dar puntuación... lo no que no, nos penalizaría si fuera un trofeo... ...pero en este caso no va a dar nada... ...puesto que las hembras de... ...de corzo dan nada... ...vamos a mirar por los climáticos ...mira ahí tenemos otra hembra... ...nada no, si fuera un macho hacíamos el lance... ...pero con las hembras no... ...vemos aquí los abrevaderos... Como ves, desde las 14.30 hasta las 17 horas aquí en el lago Javier y en todos lo, los sitios de, del mapa vamos a seguir mirando ahí está la, la hembra tranquilita no, no se nos asusta hemos sangrado aquí ya la pared sale nos va a reclamar ya mismo como hemos cambiado de, de objetivo ya no se nos resalta el cian de la pieza batida tirar. Si no, no saldrá Nada, sí, aparte que tiene un grado muy muy, muy mínimo Pero bueno, ya que lo hemos abatido vamos a recogerla Ahora ya sí vemos el, el contorno Cian. Y vamos a ver cómo ha sido el disparo Nada, le hemos, le hemos dado en, en el intestino y encima no, como es una hembra no da nada Voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido Veis aquí abajo, en el lago de, lo, de los olivos ya iremos a otra zona, vamos a ver, me voy a ir a esta zona de aquí, a ver qué encontramos. Ya se nos pone el viaje rápido, vamos a llegar, en esta zona no suele haber muchos, pero iremos al laguito que hay un poquito más arriba, más al norte, a ver qué nos encontramos por aquella zona. Vamos a meter un vistazo por aquí. Esta zona es buena para el Ibice y para el... El ciervo, no vemos nada en las orillas, así que me voy a dirigir hacia, hacia el norte, a un laguito que hay allí, que tiene muy buena, muy buena pinta. Pues nada, seguimos con, con la caza. Nos estamos acercando al lago desde el puesto. Ahí delante tenemos un animal. Cogemos el arco, está tranquilito, apuntamos y disparamos. Ese animal ya está muerto. Hemos empezado el lance con el arco, porque eh, puesto que hace mucho menos ruido. Mira, ahí tenemos unas hembras que están un poquito alertas. Están atentas. Ahí tenemos otro animal, un nivel 1. Así que vamos a hacer el lance. Apuntamos y disparamos. Ese animal también está muerto. Ya tenemos dos en este laguito. Este lago es muy bueno para los... Mira, ahí salen corriendo hembras para los corzos. Salen tres hembras corriendo. Ahí hay otra hembra bebiendo. Y allí delante nos vemos... Tenemos allí un macho nivel 2 también. Está un poquito largo. Pero voy a intentar hacer, hacer el lance. Vamos a ver... Disparamos. Le hemos impactado. Yo creo que sí que ese animal está muerto. Pero bueno, de todas maneras vamos a... A ir a empezar a, a recoger animales... A ver qué nos encontramos Primero que hemos hecho el lance con el arco Vamos a ver qué tenemos aquí Sabemos que es un nivel 2 Y a ver la puntuación Una plata, 57 con 30 Un doble pulmón Vamos a, a recoger al otro Que tenemos aquí Vamos a seguir mirando tenemos uno. Nada, son, son cerditos con jabalí que tenemos allí mira, ahí tenemos un nivel 3 un nivel 3, muy fácil madre mía, tenemos un nivel 3 muy fácil, eso puede ser un diamante puesto que raramente sale en troll vamos a ver un ahí lo tenemos, allí lo tenemos vamos a la orilla nos vamos a tumbar Nos tumbamos para tener mejor precisión vamos a marcar nuestro objetivo lo tenemos allí marcado y vamos a, a coger el, el 243 calibramos a 300 metros apuntamos respiramos y disparamos vamos a verlo de nuevo madre mía que tirascazo ese animal está muerto, ese animal está muerto Da unos poquitos pasos, pero vemos como ya 0% y cae el animal Así que vamos a, a recoger los animales que tenemos por aquí Venga, parrete. búscame el nivel 1 que le disparamos, que no tiene que estar muy, muy largo Vamos a ver Tenemos aquí nuestro nivel 1 una plata 52 con 50 y vamos a recoger el, el nivel 3 ya estamos casi llegando aquí tenemos nuestro nivel 3 tenemos otro nivel 2 por ahí pero ahora lo buscaremos aquí lo tenemos madre mía vamos a pisar un poquito la hierba y a hacer una foto Mira, sale corriendo una hembra creo que es una hembra sí, pero bueno. no, no voy a hacer caso a, a esa hembra ...vamos a hacer una foto de este animal precioso... ...madre mía, qué cuernos tiene... ...nos vamos a tumbar para... ...para coger mejor perspectiva... ...lástima la luz, que tiene muy poca luz... ...pero bueno, ya tenemos nuestra foto... ...y ahora vamos a recoger a nuestro nivel 3... ...a ver qué puntuación nos arroja... ...un diamante 83,60... ...madre mía... ...un buen disparo... ...la verdad que ha sido un disparo bastante bueno... ...estoy contento, un disparo muy largo... ...y un disparo efectivo... ...vemos las cuernas que tiene... ...una cuerna preciosa... ...pues nada, vamos a... ...a disecar nuestro animal... ...y vamos a... a recoger al otro nivel 2 que teníamos... ...que tenemos por ahí... ...venga, perrete... ...búscamelo... ...vamos a ver... ...perrete sale corriendo... ...sale corriendo... ...mira que tenemos... ...la sangre... vamos a ver, eso es una, nos va a penalizar, ese, ese disparo creo que nos va a penalizar, vemos aquí el sangrado, un sangrado pequeño, si sí, cuando lo, lo cojamos no nos no va a penalizar, si fuera un oro nos lo hay, va a dar una plata, si es una plata nos va a arrojar un, un bronce, a ver este, este, si lo localiza, vemos aquí el sangrado, 25% y sí, el sangrado tan pequeño es, es sinónimo de, de penalización pues nada la rete sigue corriendo, nosotros vamos detrás de él, hasta con lo a nuestro animal escuchamos una llamada de advertencia de una hembra y ya vemos ahí el contorno del animal abatido pero nos va, nos va a penalizar va a penalizar puesto que no hemos impactado en, en órgano vital efectivamente un bronce 55 con 80 debería haber sido un, una plata pero bueno os voy a poner el mapa para que veáis la masacre que hemos hecho aquí en este laguito y vamos a, a irnos a otra zona a seguir a seguir buscando los corzos en su me dirijo a la orilla pero ahí vemos un animal comiendo Así que cogemos nuestro rifle Recargamos Que no tenía munición Vengo desde el puesto bajando para abajo Así que apuntamos y Disparamos Un doble pulmón Muerte súbita, muerte rápida Y vamos a, a recogerlo Madre mía Desde luego que se nos está dando muy bien La jornada de caza Venga, te vente conmigo que te me quedas atrás ya vemos el contorno que han, Y vamos a ver qué puntuación tiene. Yo creo que va a ser una plata. Sí, efectivamente una plata. 53,30. Os voy a poner la zona. no Vengo desde el mapa hasta la orilla. He cruzado y continuamos con la plata. Ya estamos en la orilla. Escucho ahí. Tenemos un, un bebedero. Hemos escuchado una llamada. Lo vamos a llamar con el... ...con el reclamo... ...a ver si vinieran... ...mira, ahí vemos una cabecita... ...asomar... ...viene andando el animalico... ...así que cogemos... ...apuntamos y... ...y le disparamos... Le hemos tocado el pulmón... No hemos, ...no hemos dado corazón... ...pero sale corriendo el animal... ...lo vemos ahí... ...ya vemos que ha caído... ...aquí al lado... ...así que vamos a... ...a recogerlo... ...vemos que sale otro corriendo... ...a ver si puedo hacer el lance... Y sí, sí, ese animal está Ese animal está muerto Ya vemos cómo le baja la, la vida Vamos a recoger primero este que tenemos aquí El que ha entrado por la llamada de reclamo Tenemos un oro 71,30 Un animal muy bonito Así que vamos a, a recoger al otro Venga, perrete, búscamelo Que lo tenemos ahí enfrente Ya Ferrete Está oliendo el rastro escuchamos otra llamada de advertencia de otra hembra y vamos a, a recogerlo ya nos adelanta perrete, ya lo ha localizado ya sale corriendo al olor de la sangre como buen perro de, de rastro vemos el contorno cian y a ver qué puntuación nos tiene y con madre mía qué impacto le hemos, le hemos impactado muy bien en el órgano vital aunque esta jornada que tenemos hoy he fallado algunos tiros pero bueno siempre... Se echa un, un, un tacho de vez en cuando Tenemos una plata 56,40 Nos voy a poner donde ha sido Aquí en el lago Y ahora nos iremos a, hacia la orilla Estamos ya en la orilla Del río central Ahí vemos una hembra Ahí vemos un macho nivel 1 Así que vamos a hacer un ganché Disparamos a ese Sale la hembra corriendo a ver, no, no, no voy a hacer lance. ya vemos cómo cae nuestro macho nivel 1 y a ver qué puntuación tiene recargamos la munición que solamente nos quedaba una bala de las 5 que tenemos vamos a mirar en la otra orilla por si casualidad viéramos uno y poder hacer el lance y vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro nivel 1 una plata 51 con 60 y seguimos, vamos a mirar por la otra orilla, a ver si localizamos algo. Y si no vemos nada, pues os voy a poner el mapa para que veáis la zona donde es y la zona que vamos a, a seguir cazando. ¿Veis? Ya estamos aquí en la orilla y vamos a seguir toda la orilla hacia el sur. Ahí tenemos otro bebedero. Vemos un animal tranquilamente ahí, nivel 2. Así que cogemos nuestro rifle, apuntamos y disparamos sale otro corriendo allí vamos a ver si puedo hacer el lance Me vale, parece que no se nos escapa se nos ha quedado ahí medio tonto medio bugueado entre la piedra y no no andamos para el pero bueno vamos a, a recoger a este animal y a ver qué puntuación nos arroja como veis, en la, a lo largo de todo este río podemos encontrar bebederos de, de corzo, como os he dicho antes, entre las 14.30 y las 17. Ya estamos llegando a nuestro animal, que era un nivel 2. Seguimos mirando por si acaso volvieran a beber y a ver la puntuación que, que nos arroja. Por el tamaño creo que va a ser una plata. Efectivamente una plata, 52.90 y vamos a seguir mirando pongo el mapa para que lo veáis vamos a ver si yo volviera a aquellos que estaban allí que se han ido cuando cuando he disparado y vamos, mira ahí tenemos ahí enfrente a ver que tenemos una hembra a ver, mira ahí tenemos un, un macho y una hembra voy a hacer ese lance aunque... y ahí tenemos dos machos un nivel 2 y un nivel 1 voy a acercarme un poquito a la orilla a ver si puedo hacer el lance. Y si eso cruzamos luego por el puente lo tenemos aquí a, la, a nuestra izquierda. Me voy a tumbar porque está largo. Voy a localizarlos otra vez. Allí tenemos a uno y dos. Se reconocen los machos porque suelen ser más, más oscuros que las hembras. Calibramos. Apuntamos. Respiramos un poquito y... Disparamos a uno y disparamos al otro. Le hemos dado a los dos. Le hemos dado a los dos. Pues ahora vamos a subir al puente y a cruzar el río para recoger a, a nuestros animales. Volvemos a recargar el arma y nos vamos a pegar una, una pequeña carretita. Ya hemos cruzado el puente, estamos llegando. Y vamos a, a ver la puntuación que tiene. Una plata, 55 con 60. Mandamos a Perrete a buscar a nivel 1 a ver si no lo localiza vamos a ver no lo vemos por aquí o sea que eso significa que no le, hemos, no le hemos impactado bien pues nada, vamos a seguir buscando las huellas efectivamente no lo habíamos impactado bien, veis que tiene un, un rastro de sangre muy pequeñito y lo tenemos ahí enfrente, ya para que te lo ha localizado vemos el contorno fian y a ver la puntuación que tenemos Nos da un bronce, hubiera sido una plata 52 con, con 80 Nos ha penalizado por darle la vértebra Y os voy a poner el mapa Para que veáis dónde ha sido Y nos vamos a ir a, a este puesto de aquí Para cazar por esta zona Ya nos sale la, la animación que sale cuando Cuando nos cambiamos entre los puestos Llegamos al puesto Y vamos a bajar hacia la orilla a ver si puedo bajar por aquí Aunque está la valla voy a intentar saltar No, nah, no podemos saltar Así que vamos a dar la vuelta Y nos vamos a hacer que la orilla Venga, aparentemente conmigo Ya estamos en la orilla Vamos a mirar A un lado y a otro Y ahí tenemos una hembra Y ahí tenemos un macho detrás de los arbustos Eso nos ha resaltado pues vamos a hacer ese, ese lance Calibramos el arma Y disparamos Muerte rápida, muerte súbita, doble pulmón o corazón Y ahora vamos a, a recoger otros animales La hembra ha salido corriendo Vamos a seguir mirando por la orilla de enfrente Por si hubiera alguno Pero no, no vemos nada, no, no vemos movimiento Así que lo vamos a pegar una pequeña carrerita volvemos a la orilla no, que ya está muy largo como digo la, la mejor forma de encontrar los, a los corzo es o bien bebiendo o bien en los en los comederos ya vemos ahí el reflejado el el abrevadero ahí vemos otro animal a ah, una hembra una hembra y estamos llegando a a donde ha sido abatido ahí tenemos otro puente de terrete, si nos localiza, escuchamos la llamada de emergencia, miramos, la vez la vemos, pero no, que lo ha localizado, estamos un poquito más, más adelante, o sea que nos vamos a pegar la, la carrerita y aquí lo tenemos. Vamos a ver, tenemos un oro 67 con 80, os voy a poner el mapa y seguimos con por la taza. Enfrente tenemos otro otro brevadero, voy a mirar, mira ahí tenemos un macho, una hembra y otro macho, está muy cerquita, voy a decir a Perrete que se tumbe, porque está en medio y no va a fastidiar, venga, tumbato un poquito, quito la mira, puesto que está muy cerquita, vamos a ver, tenemos a uno... Disparamos uno y disparamos el otro. Los dos animales muertos. Y vamos a, a recogerlo. Venga, parrete, vente conmigo. Búscamelos, que está en aquel lado. Ya sale parrete corriendo con, con una exhalación. Y vamos a ver la, la puntuación que tenemos. Madre mía, que sangrado. Eso es un doble pulmón. Tenemos un oro, 67,60. Y vamos a, a recoger al otro. Que tenemos ahí vamos a ver ya vemos otros otro sangrado buenísimo y tenemos una plata 55 con 40 vamos a mirar y ver si enfrente vemos algo no eso es, una... eso es una piedra escuchamos una llamada de vertencia de un macho Pero vamos a seguir mirando por las orillas Mira, allí tenemos una hembra y un macho. Un nivel 1. O sea, tenemos dos hembras y un macho nivel 1. Vamos a ver. Allí tenemos otra hembra. Están muy largas. Y allí tenemos otra hembra. Y vamos descubriendo a verdadero. Mira, allí tenemos el, el embarcadero. Voy a intentar hacer el, el lance. A ese que tenemos ahí, a nivel 1 está un poquito largo, pero bueno, de todas maneras lo, lo voy a intentar, me voy a tumbar para tener mejor mejor apoyo con el rifle, calibramos, apuntamos y disparamos a uno, la hembra se nos queda quieta, pues también no, se nos va, se nos va, se nos va, mira, no, no, no hemos dado bien, otro segundo disparo, otro segundo disparo. El primero no lo habíamos dado en órgano vital, pero el segundo creo que sí, puesto que ha sido la carrera y ha caído culminado. Bueno, como estamos aquí, vamos a llegar hasta, hasta el embarcadero y vamos a cruzar el río con la barca y vamos a, a recoger ese animal. Ya estamos llegando al embarcadero. Esto también lo podemos encontrar en Mississippi para cruzar del lado al lado. Cuando vais a una barca, montaros en ella y automáticamente os cruza de a la otra orilla. Y vamos a, a salir corriendo a buscar ese animal. Ah, todavía nos queda, nos queda un rato. Así que vemos ahí otro abrevadero. No creo que haya muchos animales ahora porque esto que se habrán espantado con el, con el ruido del disparo. De todas maneras, vamos a ver. Mira, ahí tenemos una hembra. Pobrecita. Que está atenta. Por pues, lo siento. Esta sí va a caer. Le vamos a intentar disparar en el corazón. La tenemos ahí, a ver si levanta la cabecita. Un disparo en el corazón y vamos a recogerla. Sabemos que, que no nos va a dar puntos. No, no hay trofeo, es sale corriendo otra hembra. Solamente nos va a dar un poquito de monedas y, y los puntos del disparo. Efectivamente una hembra, un disparo en el corazón. Nos da la recompensa en metálico y los puntos por... Rice que hayamos podido obtener, ya estamos llegando. Que había un buen trazo y aquí tenemos nuestro nivel 1. Efectivamente, eh, con el segundo disparo, si sí le hemos dado bien, madre mía, un buen disparo a la carrera. El, el primero hemos fallado, le hemos dado una pata y tiene 49,80. Había otra hembra, sale corriendo. Otras dos hembras que tenemos aquí al lado, madre mía. Así que os voy a poner el mapa para que veáis la zona donde han sido batidos y seguimos cazando. Seguimos por la orilla del río Vamos a acercarnos A ver si encontramos agua ahí enfrente Venga, prácticamente conmigo Mira, ahí tenemos un macho nivel 2 Con una hembra al lado Voy a intentar hacer el lance desde aquí Está un poquito largo, pero bueno Respiramos y disparamos Un animal muerto Y otro animal muerto La hembra creo que ha salido herida El macho Ha sido una muerte súbita Doble pulmón Vamos a acercarnos, porque yo creo que, creo que puedo cruzar por aquí enfrente, que está el agua somerita, vamos a acercarnos, ahí enfrente tenemos otro, otro abrevadero. vamos a cruzar por aquí. Ves Como el agua no es muy profunda podemos cruzar, aparte que vemos las la huellas de animales que, que han cruzado, utilizar siempre el terreno para poder cruzar, mira ahí tenemos otros dos animales un macho y una hembra voy a intentar hacer otra vez un doble lance a los dos apuntamos al macho muerte subida y apuntamos a la hembra que sale corriendo pues nada, recargamos y vamos a, a recogerlo volvemos a cruzar por aquí por el medio del agua aquí no nos ahogamos ya estamos llegando vamos a recoger nuestro macho tenemos una plata 56 puntitos justos vemos el impacto enorme de la hembra y vamos a decir a Perrete que lo que la busque vamos a ver, Perrete, venga, búscamela que la tenemos al lado la sale corriendo y vamos a, a recoger nuestra hembra que sabemos que nos va a dar cero puntos ya la tenemos aquí efectivamente, como veis, cero puntos y vamos a recoger al otro macho y a la otra hembra que lo tenemos aquí abajo más o menos por ahí así que vamos a, a por ello seguimos corriendo ya estamos llegando vemos a nuestro macho tenemos una plata 55 con 80 y solamente nos resta coger a la hembra venga perrete búscamela buen impacto a ver si perrete me la localiza ya sale el perrete corriendo no andará muy lejos este animal vamos a ver la red sigue corriendo ya vemos allí el, el contorno así que detrás de esta pequeñita loma ha ido a morir nuestra hembra ha cruzado la, el camino la carretera y ya ve la puntuación que tiene como siempre cero puntos ya os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido la zona y en las zonas que podemos encontrar eh, corzos, veis en estas zonas de aquí en los lagos de aquí, en el lago Javier, el lago que está un poquito más para abajo, en ese laguito de ahí, e incluso en, en todo el río, todas las riberas del río, y voy a ir a, a montar el, el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal, y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. ¡Hasta la próxima!